para ayudar a los que no lo tienen, para cuidar a todos y que y darles alimentos. Porque ellos tienen que vivir como nosotros. No vale que vivan como pobres y.. y... Sino pobrecitos.